Bueno, ya estoy en estación tú también. Gasta barras. Pues venga, voy a gastar barras. ¿Qué, ¿Qué había que hacer aquí? Ah, lo del top 25, ¿no? Ya he gastado barras. Sí, top 25. Y tú de vez en cuando, mientras recolectas, rompe cosas para hacerte la misión de golpear puntos débiles mientras recolectas. Bla, bla, bla. Sí, pero aquí no se recolecta. Hombre, yo te he visto que un cajón has abierto. No me, no me, no me mientas, por favor, te lo pido, eh. A ver... ¿Me disparan? Vaya verdad, chorazo que te has llevado, campeón. Asómate Vaya. La has tirado, ¿eh? Remátalo, ¿eh? Ah, Muerto. Perfecto. Y aquí se me ha abierto una puerta dos veces, pero no veo a nadie, ni escucho pasos. Eh, otro voy la altura vale este le, le he derribado o sea que tiene compañero y sigue disparando así que está por ahí no no le he matado a este pero sí el ah la rata vale. no puede andar muy lejos Mira, fusil de carga, por si quieres... Ah, mira, yo no quería Splash, puto egoísta. <risa> ¿Me has visto? No. Ha <risa> sido así, así sin querer. Aquí estoy en la campaña. Yo marcándote cosas. Uy, ¿y eso? No lo sé. Averigua. O es que somos compañeros cuando a ti te viene bien. Vale, mira, voy a hacer esto, esto te da puntos aquí. de golpear puntos mientras recolecto, los sorbetes es lo bueno, eh. Vale, ya, ya lo tengo Vale, y a mí me quedaría Vale, con las tuyas y las mías ya están Semanales No hay ninguna así Vamos yendo hacia la zona, ¿no? ¿eh? Sí. Mira, ahí tienes. Eso, lo de las vainas que tienes que disparar. ¿Ah, sí? ¿Dónde? O sea, ¿Dónde? Y un tío. Ah, sí, hay una allí. Vale, ha saltado, va a salir por el tejado Espera Aquí tienes otro, tú ¿Otro qué? Vaina Ah, vale, voy Aquí Sepa que te y luego tú pasas bien. Me queda una me queda, más... me queda una vaina Una vaina, loca Ah, la veo, la veo Hop. Vale, ya está Misión hecha Zona. Estamos aquí Lobos fíjate. <ríe> ¡Ileja! Aquí abajo suele haber gente siempre, tío Han he echado un vistazo con el sniper rápido Nada, qué raro Pero suele haber buen luz Por aquí abajo de muertos, ¿sabes lo que te digo? Hmm. Y ya sabes que la basura de unos El tesoro de otros <ríe> Vale, mira, Splash de puta madre No ha habido combate, que raro hay pociones pequeñitas por aquí, no sé si te hace falta. No, pues mira, parece que no ha habido batalla hoy. Ah, otro splash. Uh, qué bueno. Un spray. ¿Editás este sniper? Eh, ¿Cuál? El de la explosión, en azul Ah, pues si, lo, si está ahí, lo cojo Tiene la planta Y vámonos yendo Ah, solo tiene un tiro, me cago en... Michi Michi, ven aquí, capullo. Vale, pues vámonos. Voy arrancando. Ah, trote cochinero, para no matarle. No. el clasón no no y no era ahí también lo del clasón ah, eso es lo que me faltó pero no encontró vehículo tampoco no me no me da cuenta Móntate en un coche random cualquiera y toca el classon. bueno Vale, botequín. la mierda esta de la misión en azul, a ver si a ti te funciona, tío. ¿El qué? El arma este, la de carga, ah. en azul, a menos de 10 metros, pero bueno, para ejecutar a uno, a ver si a ti te suma puntos, yo lo tengo bugueado, tío, es que no. Nada, yo lo que necesito es... Munición de Franco No sé si tengo, espérate, ahora miro <coughs> Tengo un tiro nada más ¡Coche! Me escondo ¿Dónde está el tío? ¿Ha muerto? ¿Eh? Uno, uno de ellos parece que sí Detrás ¿Tienes botiquín? Me apaño Justo cuando tiro el splash Te buscan, ¿no? Tiene toda la pinta, toma los dos, no, eh, más disparos, tío. Debajo para acá De arriba Joder, tío Lo derribo me derriban Están aquí operando, bien, buena a mamarla hoy no, hoy no se muere vale, gracias este es el culito, eh no sé. No sé ni para dónde ir, tío. Sigo sin tener... Ahora... Joder. Tengo baila de ba ba ba estas de sniper. Bueno, ¿estamos bien? No sé, no sé qué tenemos en nuestra espalda. Estamos mirando los dos por el mismo lado. Y eso me mosquea. Vale, a ver. Voy para allá un momento, que hay algo dorado, tío. Sí, la de Star Wars. Oh, que pararon guay. con ella. No, un Franco Dorado. Legendario. Vale. Vale, pues... ¿Por aquí? Sí, vamos despacito. Porque quedan sí. cin cinco... Entiendo que ellos tienen que estar en el medio. Vale, jaleo. Vale, le ven, ¿no? Vale, le he tirado. Ahí me han tirado aquí dos. Y se van para detrás de la montaña a curarse. Ah, que estás en el suelo. Joder, qué putadas. No, quédate en esa roca. Quédate en esa roca. Quédate en esa roca. Detrás, detrás, detrás. Del otro lado, del otro lado. Me cago en la puta. Te ven, te ven, te ven, te, ven, te, ven, te ven. Yo le está jodido porque yo le he estado buena tunda. Te está apuntando con el sniper. Va por ti, va por ti. Tiene una puta pistola. Atácale, atácale. Vete a por él. Tiene una puta pistola. Buena. ¿Dónde está tu tarjeta, tío? Da igual, no te va a dar tiempo, se está cerrando la zona Hostia o Ocúpate de ti En mi cadáver hay un spray Ah, tú tienes spray, cúrate Cúrate, cúrate, lo primero, cúrate Viene corriendo, por encima tuya Buenísima ¡Oh, ¡Buena! Venga. Hostias, muy buena. hostias. Muy buena, muy buena. Joder. Sí, señor. Cero constructor. ¿Qué te dije? Ahí se te llegan a construir y está jodido.